Daniel, eh, yo soy periodista y trabajo en Hermosillo, el, eh, el 5 de junio de 2009 cuando nos empezaron a llegar reportes a, la, a las redacciones de los medios eh, sobre un incendio que al parecer había en una guardería y se hablaba entonces de, de ocho niños muertos y, y de varios atrapados, eh, yo sentí de inmediato que esa eh, iba a ser una de ese tipo de notas que rompen y que y llegan y lo cambian todo. Eh, lo que yo presencié, lo que todos presenciamos ese día los días posteriores eh, fue un, un dolor de proporciones inéditas para, para esa ciudad y lo que vino después la lucha que han tenido que enfrentar las familias de esos niños eh, primero para que fueran atendidos de una manera oportuna, correcta y en los hospitales que ellos decidieran porque como ya lo comentaba Daniel hubo incluso tramas para el traslado de los niños a los hospitales Shriners, en Estados Unidos eh, luego vino eh, la lucha de, de los niños por su recuperación y la lucha de los padres desde las diferentes trincheras en busca de justicia y en busca de que este caso no se vuelva a repetir eso me parece una labor encomiable y en la que debemos integrarnos todos eh, sería si imperdonable para una sociedad que esto nos vuelva a ocurrir ya lo es que nos haya sucedido pero que se repita algo de esta magnitud creo que no nos podemos permitir entonces a raíz de la cobertura que surgió el 5 de junio de 2009 me fui adentrando eh, y me fui tratando de buscar las respuestas que no teníamos en ese momento, había muchísimas dudas de por qué había pasado algo de esa magnitud en la ciudad eh, las respuestas y la información que nos daban las autoridades en ese momento no correspondía con la realidad que estábamos viendo llegó Daniel Caram eh, que era el director del seguro social a decir que la guardería cumplía con todas las medidas de seguridad mientras nosotros vimos cómo se tuvo que utilizar el, la camioneta de un señor para tumbar las paredes y poder entrar a respetar a los niños eh, decía Eduardo Burs que era el gobernador de Sonora en ese momento, eh, no importa donde se originó el incendio que se originó en una bodega del gobierno de Sonora, eh, lo importante es ver por qué tuvo este resultado y así sucesivamente un, una serie de verdades a medias eh, una investigación que desde un principio dejó mucho que desear y a mí me parece por ejemplo gravísimo que el peritaje de la PGR sobre la consolidada del incendio, el oficial tenga un error en la ubicación del dichoso cooler en el que ellos concluyen que fue el, el origen del incendio y lo ubican en un lugar distinto al que estaba. Eso me parece grandísimo para un peritaje de la autoridad federal y ante un caso como este. Y así, ejemplos como esos, eh, hay muchos. La violación en, en la Procuración de Justicia que creo que ha, ha sobrepasado ya todos los límites. Entonces... Eh, esa, era, esa era mi intención, empezar a entender por qué había pasado esto y para eso había que irse a los antecedentes, eh, remitirse al, al surgimiento del inicio del sistema de guarderías, al marco legal que se proveyó en ese momento, que al revisarlo uno se da cuenta que estaba lleno de vacíos legales, lleno de imprecisiones, que dieron pie a que una guardería se pudiera instalar en una bodega eh, pintándola de colores eh, bonitos y haciéndola estéticamente agradable a la vista y eso propició que nunca se le hiciera una revisión a profundidad ¿por qué? porque había cosas tan importantes como la evaluación estructural del inmueble que se dejaban a criterio de los funcionarios entonces ¿cómo, cómo es posible eso? Eh, las leyes federales no empataban con las estatales no empataban, con las municipales y todo eso también ha provocado que se vadan responsabilidades, porque a la, a la hora de decirle a los funcionarios que en su momento tuvieron que ver con la operación de las guarderías y con la supervisión, ellos se remiten y se han remitido a que, bueno, en mi reglamento no había nada que me especificara eh, requisitos para guarderías. O en la ley que yo tenía que suscribirme, pues no estaba muy clara cuál era esa responsabilidad. Entonces, esos vacíos legales, ese marco jurídico eh, lleno de vaguedades dio pie a las fallas estructurales y de seguridad en las que operaba la guardería y ha dado pie a que no se puedan fijar eh, ciertas responsabilidades o que se puedan eh, evadir amparados en, en ese mismo, eh, en, en ese mismo eh, vacíos legales eh, a mí también me empezó a, me empecé a sentir que hacía falta profundizar más en el, en el desarrollo de la investigación y del proceso judicial, no que se ha cubrido algunas diligencias que eran públicas en los juzgados, me adentré en algunas partes del expediente, en las declaraciones testimoniales de, de los acusados, eh, en los peritajes que existían en su momento, eh, en el informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vi con un informe de la Autoridad Superior de la Federación también, en el que dice muy claramente que el sistema que tenía el seguro social para supervisar la seguridad de las guarderías era completamente insuficiente. Claro que se hizo después de ocurrido el incendio, ¿no? Este, y también con un registro de varios incendios ocurridos en bodegas del gobierno eh, en El este, antes y después de la guardería. Eh, y también eh, dejar eh, constancia de todo el trabajo que han realizado las familias de los niños. Eh, con la ley 5 de junio que es un instrumento importantísimo que ahora sí se tiene una, una ley un marco legal específico eh, y con alcances que no, que no se tenían antes y que ahora hay que trabajar y que se aplique y hay que seguir eh, impulsando la formulación de los reglamentos en, en, en los estados en eso también tenemos que apoyar a los papás está también eh, la lucha judicial la lucha en los juzgados la investigación que hicieron por su cuenta el grupo de manos unidas que la PGR le en dio entrada y que pues tiene dos años ahí dilatando una conclusión que ya a estas alturas ya debería de haber dado entonces toda esa información ahí estaba ahí existía pero estaba muy dispersa entonces yo consideraba necesario y lo consideramos también ahí en la semana de la primera plana que era importante tener una memoria que sirviera como una especie de registro histórico de los hechos, que tuviera los antecedentes, que tuviera los hechos ocurridos en junio de 2009 y todo lo que ha venido después, todas las consecuencias y documentar eh, el trabajo y el activismo de las familias, que eso es importantísimo. Eh, ese es el objetivo de este libro, es una aportación contra la desmemoria, es eh, un registro de hechos al que cualquier persona se puede remitir si quiere profundizar en la información eh, para que pasado el tiempo eh, una generación que está creciendo, que no, no presenció lo que ocurrió, eh, que no va a tener plena conciencia de lo que pasó, pero que será importante que, que tenga algo a lo cual remitirse para saber e informarse, porque cosas de este tipo deben prevalecer en la memoria colectiva. Ese es el objetivo. Eh, de este libro y eh, estuve trabajando en él alrededor de cuatro años, les confieso que varias veces me tenía que hacer una pausa y apartar eh, un, un poco porque la carga emocional de, de un trabajo como estos es muy fuerte honestamente, entiendo también yo la gente me lo ha dicho que también leerlo resulta eh, fuerte porque uno recuerda este, se remueven cosas o gente que no eh, presenció al, al, algunas cosas aquí se entera. Está escrito y elaborado desde un punto de vista periodístico, porque finalmente eso es lo que soy, y está sustentado en documentación del expediente judicial, de la corte, eh, de una cobertura de hechos que yo he realizado, de testimonios, de entrevistas, de una entrevista con Julio César Márquez una entrevista con Juanita Luna, una mamá que también perdió a un hijo en, en la guardería quiero destacar los prólogos eh, viene un prólogo de Juan Carlos Zúñiga que es un periodista sonorense director de noticias de la televisora Telemax y que ha sido uno de los periodistas que más cercano ha estado hacia el caso y que ha hecho una cobertura sumamente responsable y e humana eh, también viene un prólogo de Javier Luis Quirín que es el director de Semanario de la Primera Plana que edita este libro y que pues sí, como lo dijo Daniel, es una editorial eh, pequeña y el tiraje impreso fue la verdad simbólico, más que otra cosa. Eh, también el libro está disponible en versión digital en, en Amazon y en Google Play para la gente que sí lo prefiera y sin invitaciones de, de lugar, ¿no? eh, Y aquí está, de eso se trata eh, 49 razones para la novedad, una aportación contra la memoria y una invitación también para que más trabajos se sigan realizando que se mantenga viva la memoria sobre este caso y que sigamos acompañando a los padres de familia a todas las familias toda la familia de los niños que murieron y que resultaron lesionados que ellos todavía tienen una batalla por su recuperación que les va a tomar todavía bastantes años eh, hay varias vertientes todavía que abordar, que abordar sobre el caso y pues es un caso que no está muerto contrario a lo que gente pueda considerar es un caso que no está concluido, está abierto. Y hay que sumarnos a esas exigencias de los padres para eh, que, se, que se avance. Ya son seis años, ya no sé qué más están esperando las autoridades para dar respuesta a todas las exigencias que permanecen vivas. Les agradezco de nueva cuenta su presencia aquí y a sus órganos.